Vamos con. Maestro, preguntaba yo que sí. si ese trígono que tienes ahí, ese triángulo tan marcado no le llaman el dedo de Dios o algo así. Sí, porque está justo sí. señalando el medio cielo. Eh, pero ahora, ahora vamos okay. a eso. Entonces, el, el tema es el siguiente. Eh, Repito todo, ya sé que me escucharon, pero necesito que quede en la grabación. Ustedes ya vieron hasta la fecha qué significa cada uno de los signos, ¿Sí? qué significan cada una de las casas, qué significan cada uno de los planetas y qué significan eh, que esos planetas estén en cada signo. ¿Y qué significan que esos planetas estén en cada casa? Ya están en condiciones de agarrar a Saturno y decir, bueno, Saturno en Aries significa tal cosa. Saturno en Aries en casa 8 significa tal otra. ¿Sí? Eh, eso es lo básico. Si a eso le, agrega le agregamos los aspectos, que ya vieron qué significa dos planetas juntos, que es una conjunción, qué significa un planeta en sectil con otro, que es una diferencia de 60 grados, qué significa un planeta en cuadratura con otro, el sectil es este en azul, la cuadratura es esta en rojo, ¿Sí? y hoy vamos a ver ¿Qué significa un planeta en trígono con otro? que son estas liñitas verdes? ¿Y qué significa eh, un planeta en oposición a otro? que son estas liñitas rojas que están acá cruzadas? Eh, entonces, vamos a sacar todo lo que sea conjunción, no oposición, no. Oposición dice que no. Ahí está. Cuadratura, sí, lo sacamos. Trigo no lo dejamos. Y sectil lo sacamos. Bien. Eh, hay una astrología que estudia las formas que forman, valga la redundancia, los aspectos. Eh, yo no me involucro mucho en eso, no es tema del básico, pero... Para decir un poquito, eh, eh, aclarar un poco por lo que dijo Vero Quesada, que acá se me forma el dedo de Dios, eh, en realidad sería el dedito de Dios para mí se me forma. Porque es el dedo de Dios cuando está así en trígono, dos o más planetas en trígono, ...con el medio cielo, o sea que forman un triángulo hacia el medio cielo... ...pero cuando hay un planeta. ¿Sí? Yo ya les dije, yo los aspectos con eh, el medio cielo, con el ascendente... Eh, ...mucha atención no les presto, en ciertos casos le presto algo de atención que ya eso lo van a ver pero ya vamos a llegar a eso entonces lo que les faltaba ver en esta clase es que el trígono es cuando un planeta está a 120 grados de diferencia de otro con siempre tomando en cuenta la regla del más menos 5 grados o sea siempre que sean planetas que no esté involucrado ni el sol ni la luna si está el sol y la luna más menos 10 grados qué quiere decir que si tomo como punto de partida a urano por ejemplo acá a 3 grados de libra ¿sí? este venus para que esté en trígono puede estar a 8 grados o puede estar a eh, eh, bueno, entraría acá A 28 grados de Capricornio Entre los 28 grados de Capricornio Y los 8 grados de Acuario Está en Trígono Y no sé por qué me marca este Ah, porque justo por los minutos Está en Trígono eh, Pero en realidad no lo tendría que marcar Eh... Ah, no, lo que me está marcando es este, que es eh, Júpiter, en Trígono con Venus. Pero al estar en conjunción este Júpiter con Urano, ambos se consideran que están en Urano con Venus. En Trígono con Venus. Ahí está, ahí me salió, me destrabé. Este Sol en Sagitario tiene un trígono con Saturno y acá cuenta lo mismo o sea más menos 10 grados en este caso porque está el Sol en juego entonces estando el Sol a 26 grados de Sagitario y Saturno a 18 de Aries está Saturno sería a menos eh, 26 hasta 18 tengo 8 grados menos 8 grados o sea tendría una diferencia de 112 grados entre este sol y esta y este Saturno quiere decir que cuando está en juego la luna o el sol cualquier planeta que esté para un lado o para el otro, a 110 eh, 10 grados o a 130 grados está en trígono. Aunque el trígono cerrado es 120 grados exactos. Cuando no está el, en juego ni el sol ni la luna... Entonces, con los otros, el trígono se da cuando está entre 115 grados y 125 grados. Cuando tienen esa diferencia de grados. Los grados, ¿cómo se cuentan? Siempre se cuentan en sentido antihorario, o sea, de izquierda a derecha. ¿Sí? En sentido antihorario se cuentan los grados. O sea, acá está el grado 0 y acá está el grado 30 de Sagitario. Bien, ¿qué significa un trígono? Un trígono en general significa una gran apertura. Eh, un trígono significa un facilitador en general. En general los trígonos son muy auspiciosos para una carta. O sea, yo tengo entre mi, eh, mi Saturno, que en astrología ustedes saben se le llama el gran maléfico, eh, y mi sol un trígono entonces eso qué es lo que hace que ese Saturno no me sea tan inhóspito en mi vida ¿Sí? porque un Saturno en una casa 8 te provoca unas estructuras muy fuertes que para un sagitariano podría ser devastador. Entonces, eh, que tenga un trígono con el sol me auspicia que va a ser un poco más leve esa estructuración, no que no va a existir, porque es como una gran apertura. Por eso les digo los aspectos nunca son ni buenos ni malos, <coughs> son trabajan de una forma especial. Entonces dijimos, sectil es en conjunción, dos planetas están dos o más planetas están trabajando juntos, es la misma energía concentrada distintas energías concentradas en un mismo lugar sectil dos planetas suman sus energías y, lo, y el significado de eh, en qué posiciones están para eh, apoyarte en algo la cuadratura tensa, es un aspecto tenso hay tensión ahí. Esa tensión puede ser benéfica, pero es tensión. El trígono sería todo lo contrario a esa tensión de la cuadratura. Sería algo que eh, nos permite eh, darnos el, el gusto de... Eh, de poder elegir De tener más libertad de albedrío Entre una cosa y la otra Mientras que La oposición Es a 180 grados De diferencia La oposición es, Está en el lado contrario Pasa exactamente lo mismo Que con el resto de las orbes más menos 5 entre planetas eh, que no sean el sol y la luna más menos 10 si está implicado los dos o uno de ellos por ejemplo este Marte está a 23 grados de Libra en oposición a mi Saturno a 18 grados de Aries hay justo 5 grados de diferencia. Ahora, como Marte es más lento, es más rápido que Saturno, tomando como referencia a Marte, que se va a mover antes, decimos que está saliendo, o sea, es una, un aspecto decreciente, no creciente. Eso ya lo vimos con los otros aspectos y creo que quedó más que claro. La oposición es muy linda porque es muy fácil que uno la pueda transformar en un complemento. Naturalmente se presentan como energías que están tirando para lugares opuestos, pero uno las puede complementar. Hay que hacer un trabajo interno y sí, siempre hay que hacer un trabajo interno. Bueno, acepto que me pregunten. Ah, pero no hay ninguna duda. Estamos bueno, sí, Marce, realmente eh, quería decirte eso. Eh, fue muy gráfico. Esas clases han sido, perdón, me disculpo porque aquí hay un, un camión de verdura. Se va a meter en el, bueno, espero que lo puedas editar. Sí, eh, sí. Para mí fue muy gráfico, muy, muy gráfico esos eh, videos. Además, muy claros y, y de hecho te puse un comentario ahí que me encantaba no solo la sencillez, sino la, lo concreto para uno poderlo ver. Al principio confieso que me costó, eh, digamos, entender un poco lo decreciente y decreciente. Pero eh, una vez que me fijé como eh, esa referencia que nos dabas del planeta más rápido y, y entendí que va eh, cuando va pasando la casa de derecha a izquierda es como que va eh, cuando se va acercando digamos a la, con, a la conjunción o al aspecto perfecto es que va creciendo y cuando va saliendo de él es que va decreciendo. Ya lo, lo pude agarrar. Bueno, creo que, que lo tome bien. Ok, por lo que veo es que sí. <risa> Entonces te agradezco infinitamente porque no entendía nada de esos aspectos y lo entendía así. Bien. Gracias, Marcelo. Bueno, Marcelo, yo, yo sí. sí tengo una inquietud. Todo el Creciente y decreciente significa que afecta eh, de manera diferente cuando está en ese. En esa, ¿En esa posición? mira eh, de, eh, como todo en astrología depende de los planetas que estén en juego, dependen de un montón de factores, una serie de factores. Pero es importante que lo vean de esta manera. O sea, un planeta que está... En forma formando un aspecto en forma creciente se está acercando al punto de mayor energía entre ambos ya sea una uh -huh. energía okay. beneficiosa o no ¿sí? un planeta que es un aspecto que está decreciente se está alejando por lo tanto está dejando esa energía ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, es mucho más fácil de trabajar cuando está decreciente que cuando está creciente. ¿Sí? Okay. Eh, o sea, ¿Vendría siendo como si el, cuando está decreciente el planeta, la, la influencia de ese planeta está debilitada? No, no hablemos de debilitado. Hablemos de que es más fácil de trabajar. Porque imagínense que el aspecto es subir una montaña. Y entonces, el pico de la montaña es el aspecto cerrado. Les va a costar mucho más subirlo que bajarlo a la hora de trabajarlo. Por ejemplo, con un ejemplo práctico. Eh, yo tengo ese Marte en Casa 2, en Libra, que es el que me hace que... Eh, me cueste mucho manejar los temas que tengan que ver con lo económico entonces eh, con Saturno en Aries entonces eh, eh, fue todo un tema en mi vida el tema de lo material ¿sí? eh, de hecho yo por ejemplo en, en un momento dado Apliqué para irme a vivir a Cuba. Yo lo contaba ayer, no sé si en uno de los grupos o no, no sé, pero que causó mucha gracia. Y es verdad que yo fui a hacer toda la averiguación y hice exámenes y todo para irme a vivir a Cuba en los años 90, Les estoy hablando, 80, finales de los 80, eh, cuando Cuba no la estaba pasando tan bien producto del bloqueo y todo eso pero para mí me parecía tan fantástico eso de que el estado se encargara de tus necesidades básicas y vos poderte dedicar a crear ¿sí? en la vida me parecía tan fantástico me parece todavía tan fantástico porque porque a mí me cuesta mucho el manejo de eso y tuve que hacer todo un trabajo bueno, me dejó dentro de un sistema capitalista, el universo para que yo me tuviera que enfrentar con mis demonios los enfrenté y los destruí <risa> ¿se entiende? perfectamente bien bueno me alegro, me alegro mucho. Eh, si ese aspecto hubiera estado en forma creciente, me hubiera costado mucho más trabajarlo. Como está en forma decreciente, no fue tan difícil. Es más, me encontré con un montón de posibilidades en el camino para trabajarlo. ¿Sí? O sea que si hubiera estado en forma este, creciente a lo mejor y no lo superas o a lo mejor tendrías más problemas para manejar lo del dinero. Sí, eh, o, hubiera sido eh, más difícil encontrarme con las personas adecuadas que me dieran los consejos adecuados. Eh, sí, es como que te pone más trabas el aspecto creciente y el cerrado. sí. Como que te la hace más difícil. No es que no lo vayas a poder lograr. Pero el recorrido se te hace un poco más difícil. Ustedes siempre recuerden como futuros astrólogos, astrólogas, astrólogos que son. Que la astrología no es predictiva. La astrología es orientativa. ...ustedes van a orientar a las personas. Lo único predictivo que tiene la astrología... ...es cómo estaban los planetas en el momento de tu nacimiento... ...y que eso te imprime una marca especial en tu vida. De ahí en más, todo depende de cómo lo trabajes... ...de qué hagas con eso... Esa es la libertad de albedrío que tenemos cada una, cada uno, cada una de nosotros. Sí, me imagino. Sí, me, me encanta. Bien. Bueno. Ay, Dios mío. Yo como fueron ustedes cuatro eh, las que me acompañaron a hacer esta clase. Eh, que es corta porque no daba para más. Yo les voy a hacer a las 4 un regalito eh, las, en las 3 clases que quedan por delante. Esta es la 11, si no me equivoco. Así que quedan la 12, la 13 y la 14. Eh, eh, vamos a practicar con las cartas de ustedes cuatro si no tienen problema en, en exponerse. No, yo no tengo problema, ya sabes que yo Yo tampoco, Marcelo, yo genial. Sí. Yo... Genial, yo... genial, yo tampoco. Ay, perdón. Yeah. Yo tampoco. Muy en bien mi bien. carta está perona, así que. Analia, Ana... Ana, no me acuerdo si vos me mandaste tus datos. No, todavía no. Solo te dije que nací el 17 de octubre, nada más te dije. ¡Ah, ¡Oh, viva Perón, carajo! Eh, <ríe> mándame. Yo, los yo datos. tampoco, Marcelo. Y vos tampoco, yo te lo Sophie, envío. pero dale. Sí. Eh, Listo. Vos tampoco igual, pero con vos no tenía tantos problemas porque tengo medios para conseguirlos. ¡Ja, <ríe> Pues se los podía poner. No te los mando porque la media ah, te las sube de memoria. Los tuyos los tengo, sí, pero por eso te iba a decir que eh, si vos no tenías problemas de celos por tu ascendente Leo como el mío, eh, a vos te dejábamos para lo último por las dudas que no hiciéramos a tiempo eh, porque tenemos tres clases no, y sí si soy cartas. muy celosa, pero déjame al último. O sea, si sí me dan celos, ¿para qué lo voy a negar? Pero está bien, déjame al último, no importa. Ah, te, te, te hago la carta a cada rato. Estás en todos los talleres. ¿Y eso qué? ¿Me puede dar celoso? ¿Qué no? Un celoso es celoso siempre, no importa dónde. Bueno. Eh, gente, les mando un abrazo enorme. Nos amo. Y nos volvemos a encontrar el próximo... Eh, viernes eh, con, eh, con una clase como corresponde, un poco más eh, larguita que, que esta, pero la verdad que esta no da para mucho más. Les mando un beso. Listo, Muchísimas no un problema, gracias, bonito, fin. Bueno, Nos vemos mañana. Bien. Hasta luego. Sí. Gracias, Marcel. Chao.